Muy bien, continuamos entonces con nuestro tutorial. Vamos a ver cómo va quedando nuestra página, le damos clic aquí a refrescar. Vemos que todavía está el, el menú secundario, entonces no lo hemos eh, eliminado como queríamos. Vamos a regresar entonces al escritorio, le damos salir al escritorio, nos vamos a apariencias, apariencias, menús. Bien, por defecto aquí se ha cargado el menú secundario y lo que debemos de hacer es desmarcar aquí donde dice secundario menú, y seguramente nos habíamos olvidado algo, algo muy importante que era hay ponerle guardar menú. Sí, guardamos menú, ahora sí refrescamos nuevamente y ahora sí ya no tenemos el menú secundario. Muy bien. Ahora vamos a le voy a compartir algunos tics que tengo para conseguir imágenes gratuitas. Para conseguir imágenes gratuitas, yo me vengo a esta página que se llama pixabay.com. ¿Sí? Puede poner en el buscador pixabay.com. pixabay.com. Y aquí buscar, eh, por ejemplo, el tema que a usted le, le, le gustaría este, de que trate su web. Por ejemplo, vamos a poner música. Música. Le, pone, eh, le damos un Enter para que busque imágenes referente al tema de música. ¿sí? Y usted aquí puede descargar las imágenes. Vamos a suponer que a usted le gusta esta imagen. pues Le damos clic ahí a la, a la imagen y le ponemos aquí descarga gratuita. ¿sí? Aquí va a escoger entre los formatos que usted desea, el tipo de, de tamaño. Fíjese, tenemos de 640 x 426 eh, píxeles con estos pesos ¿sí? estos son los pesos de las imágenes ok, bien, si usted necesita imágenes para ponerlas, digamos en su sitio web, en el apartado de, por ejemplo, de galería entonces las imágenes que usted descargue debe tener el mismo tamaño entonces debe asegurarse de eso, ¿verdad? si en una galería usted de, eh, quiere te, poner imágenes recuerde, deben tener el mismo tamaño es decir, si yo esta imagen la descargo en el tamaño 1920 por 1280 y yo quiero que esta imagen vaya conjuntamente con otras en una misma galería entonces las demás imágenes, las imágenes que descargue deben tener necesariamente este mismo tamaño porque si yo lo descargo en otro tamaño se van a ver eh, mal, ¿verdad? No, no van a tener, como no tienen el mismo tamaño se van a ver mal entonces vamos a suponer que la deseamos en este tamaño que es lo, lo que nos recomiendan también aquí entonces lo, le podemos dar clic a descargar Bien, le damos clic aquí, descargar, le ponemos aquí no soy robot y descargamos, ¿sí? Aquí como ven se está descargando, el archivo se llama, eh, el, la imagen se llama concert guión medio 7687, etc. Eso se le va a descargar a su carpeta obviamente de descargas, entonces ahora la otra herramienta que yo uso es para comprimir la imagen, ¿Sí? Entonces, una vez que usted ha descargado todas las imágenes que a usted le interesa, ¿no? lo va a poner en una carpeta, ¿sí? la va a copiar en una carpeta. Yo no lo voy a hacer por ahorrar tiempo, pero una vez que ha copiado en esa carpeta, vamos a comprimir esas imágenes, es decir, las vamos a optimizar. Para eso vamos a utilizar otra herramienta online que se llama eh, imagencompresor.com. Esa es su página web, imagencompresor.com. Entonces, aquí usted va a subir cada una de las imágenes que desea comprimir. Es decir, vamos a optimizarla, vamos a comprimirlas. Entonces, en nuestra carpeta de descarga, de descarga la buscamos, esa imagen. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está. Ahí está. Sí, fíjese, esta imagen pesa 260 kilobytes. ¿sí? Entonces, le damos a abrir. Entonces, aquí está cargando y... La comprime, ¿verdad? Con menos 2%. O sea, a, la ha optimizado. Entonces, usted le da descargar y estas imágenes ya comprimidas las va a guardar en una carpeta aparte ya con imagen, imágenes comprimidas, ¿no? Las demás ya las puede obviar, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos, ya tenemos imágenes gratuitas, libres de derecho de autor. Recuerde que los buscamos aquí en esta página que se llama pixabay.com y las optimizamos con este compresor imagencompresor.com Bien, otra herramienta que yo uso es, eh, por ejemplo, si quiero eh, elaborar un logo eh, rápidamente, ¿verdad? Y, y como no domino muy bien los programas de diseño gráfico pues a veces es conveniente usar una herramienta gratuita que me permita hacer un logo eh, de repente que tenga las características que yo deseo. Eh, bueno, es deseable siempre utilizar un programa de Photoshop para que usted se haga un logo profesional. Pero con esta herramienta quizás nos pueda ayudar un poquito en ese trabajo. Se llama Logomaker.com. Esta es una herramienta online que eh, en su versión gratuita, pues nos permite de repente diseñar un logo más o menos atractivo. ¿Sí? Porque también tiene una versión de pago. Muy bien, entonces nos vamos aquí a Logomaker.com y... Le damos clic aquí donde dice comienza tu logo. Le damos clic allí. Ese nos va a abrir esta ventana. Aquí le vamos a poner el negocio al que pertenece nuestro, nuestra empresa, el nombre de nuestra empresa. Podemos ponerle en mayúscula, por ejemplo. Elegimos eh, el eslogan, ¿no? Elegimos el eslogan. Y eh, la clase de logotipo es opcional. Luego le damos clic aquí donde dice crear crear un logo. ¿Sí? Se nos despliegan estas, estas cuatro opciones. Eh, vamos a suponer que nos gusta esta de aquí. La seleccionamos y le damos siguiente. Luego se nos despliegan estas fuentes. Escogemos entre una de ellas. Por ejemplo, esta. Le damos siguiente. Y aquí nos da a escoger, pues, una serie de logotipos que de repente alguno de ellos nos puede gustar. ¿Sí? Tenemos un montón de logotipos que quizás nos puede gustar uno de ellos, fíjese. Bien, entonces aquí usted escoge el logotipo que más o menos se adecue a lo que usted desea, por ejemplo... Uh, no sé, por ejemplo, este, ¿sí? Por ejemplo, este, le doy clic allí para verlo. Está cargando. Sí, y aquí lo tenemos. Lo que yo hago es lo siguiente, fíjese. Si yo aquí le, le pongo guardar logo o vista previa, fíjese lo que pasa, si le pongo vista previa, se ve, se ve los... Eh, se ve el sello de agua, ¿verdad? Se ve el sello de agua aquí Se ve el sello de agua, le voy a dar escape Continuar editando o le voy a dar continuar editando Bien, lo que yo hago es lo siguiente Con un programa eh, para, para cortar esta área la, Lo corto, ¿verdad? Entonces yo uso un programa cortador Corto toda esta área ¿Sí? Corto esa área Y una vez que ya tengo esta área Entonces esto lo edito en Photoshop o en algún otro programa de diseño. Y simplemente corto, corto esto de aquí en un, en, en un fondo eh, transparente, ¿sí? Lo corto en un fondo transparente. Sí, es fácil, eh, es fácil eh, hacer ya esta parte en un programa como, como, por ejemplo, Photoshop. Y lo corto en un fondo transparente y ya tengo mi logo. Bien, es así como yo escojo los logotipos que para, eh, rápidamente que que los pueda usar, ¿no? Muy bien, entonces esas, esas tres herramientas le quería compartir. Bien, entonces vamos a cerrar aquí, cerramos también aquí, cerramos, cerramos y vamos a continuar ya con la, eh, con la edición de, de nuestro tema.